Fernando tenía 24 años, eh, trabajaba conmigo. Yo tengo un taller de confección. Eh, era mi único hijo. Arce, tenía 17 años. Eh, fue muerto el 5 de septiembre del 2011 por un policía de. Supuestamente dijo que estaba robando. Lo impactaron el 14 de marzo de 2014. Yendo a ver un partido de Independiente de Rivadavia, el club del cual era hincha. Era jugador de fútbol. Estaba terminando secundarios estos años. Fernando, el 2 de marzo de este año, eh, fue uno de los chicos de en la comisaría primera de Pergamino. Yo soy Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil, policial de La Bonaerense. A mí un policía en el año 2001, en junio del 2001, me disparó y me dejó en una silla de ruedas de por vida. Lo impactaron en la cabeza con una pistola lanzagases, lo cual le produjo muerte cerebral y fateció. Quien lo impactó fue Diego Domingo Guzmán, cuerpo de infantería de la policía de Mendoza. El comisario Alberto Sebastián Donza está prófugo. Mi hermano no es un caso ahí. la comisaría, los matan en las calles. Hay es, seis imputados, eh, cinco policías, el comisario. Nadie es dueño de quitarle la vida a nadie. Para eso tenemos leyes. Si el pibe se equivoca, nos encontramos marchando por los casos de Tillo Fácil, contra la criminalización de la juventud, de la protesta y hoy fundamentalmente también porque no queremos que Santiago Maldonado termine siendo lo, lo mismo que Jorge Julio López.